¿Cómo les va? ¿Cómo estamos? Buenas tardes, buenas noches a los que nos están viendo. Gracias a Dios podemos estar comenzando esta nueva transmisión a partir de Facebook Live. Gracias a todos los que nos están sintonizando en vivo. La verdad que es una bendición enorme poder estar eh, aquí con ustedes por esta eh, plataforma. Y bueno, vamos a estar realizando todo lo que eh, hacemos este, Habitualmente vamos a intentar este, estar mandando ya el link del video. Eh, se nos complica la tecnología, pero ya lo vamos a lograr, ya lo vamos a estar logrando. Adelante, Brian, ¿cómo te va? Qué lindo que puedes estar con nosotros. Eh, ahí ya estamos eh, justamente lo que... Ah, acá, acá voy a estar compartiendo, voy a enviar por WhatsApp, voy a estar compartiendo el... Eh, el link, eh, lo estoy haciendo directamente del teléfono porque el día de hoy estoy con una computadorita un poco más limitada, la otra no la pude traer. Ahí eh, pongo que ya estamos en vivo. Y es, es un problemita que, que, bueno, que ojalá que pronto lo resuelva. Se ha, eh, se ha dañado una bisagra. Eh, la bisagra de la pantalla se dañó eh, en... Parece ser que este, eh, lo que sucedió fue que fue perdiendo los tornillitos que ajustan y bueno, sí, sí, sí, sí no, no estaba funcionando correctamente y bueno, por eso ya este, sí o sí tiene que ir a reparación y bueno, no queda otra que repararla porque no funciona de otra manera y bueno, lamentablemente esta, eh, esta situación se arregla de esa manera. Bueno, ahora está Norma Moreira. ¿Cómo andás, Norma? Bendiciones. Eh, ahí estamos viendo que ya algunos se están sumando a la transmisión en vivo. Eh, acá también otros se nos están sumando. Eh, y gracias a, a, a todos los que nos siguen constantemente a través de, de Facebook y no solo a través de Facebook, sino también a través de YouTube. Eh, muchas gracias a todos los que... Eh, Después me, me dicen, sí, yo estoy siguiendo al curso, lo estoy haciendo en otro momento. Bueno, muchas gracias por la confianza y gracias por estar allí. Ya nos quedan solamente dos sesiones. Nos queda esta y la última que va a ser la número 11 y ya estamos terminando este apasionante libro, el libro de jueces. Por eso yo te voy a invitar a que eh, estas últimas eh, sesiones las disfrutemos y, Estoy viendo, eh, y bueno, les pido oración para eh, encontrar un pequeño estudio de dos o tres, a lo sumo cuatro sesiones, para finalizar el año con eh, un, un estudio más, ¿sí? Algo como para, eh, algo un poquito más cortito, y estoy buscando alguna carta eh, de, del Nuevo Testamento para poder estar, eh, trabajar, eh, o, o por lo menos... Eh, que lo podamos analizar eh, y que nos quede eh, este espacio también para aprovechar hasta los primeros días de diciembre, porque si no nos quedan un, un, un largo tramo eh, sin, sin curso de crecimiento y a decir verdad, estos martes son, eh, no sé para ustedes, pero para mí son de mucha bendición, son de un, un lindo momento de poder compartir con todos los que estamos interesados en eh, interiorizarnos un poquito más de la palabra del Señor. ¿Les parece que estemos orando y ya damos comienzo a esta, a esta tarde? Eh, ¿Creería yo? Hola oh, Delia, ahí está Delia también, Delia Heredia. ¿Creería yo que se está escuchando bien? Yo no hice... ahí me voy a poner en Facebook a ver si se escucha bien, pero creo que se está escuchando bien. Este, y si no, vamos a ver si lo, si, si lo solucionamos, pero creo que sí. Así que déjenme ver, me parece que sí, me parece que... Estamos funcionando de manera este, correcta. A ver, voy a mirar eh, cómo va la transmisión. Hago un pequeño... Ah, sí, acá está. ¿Eh? Hago un pequeño... Sí, sí se escucha bien. ¿eh? Ah, acá está, ahí ya estoy escuchando, viendo que ustedes... Este, Hola, dice que se escucha bien Norma, así que ya con eso me... Me satisface la respuesta. Gracias, Norma. Gracias, Isabel. Ahí también está. Qué bueno. Delia también dice que se escucha bien. Bueno, perfecto. Oramos y comenzamos. Le damos gracias al Señor por esta tarde. Una tarde maravillosa para los que estamos acá en San Luis Primaveral. Oramos, Señor. Gracias por este tiempo. Gracias porque podemos estar una vez más juntos a través de la presencialidad, pero también a través de la virtualidad. Y podemos estar... Eh, en este curso de crecimiento, en este libro de jueces, analizando, leyendo, eh, inclusive hasta eh, dirigiéndonos a vos en, en cada circunstancia para poder eh, sacar provecho de tu palabra, Señor. Gracias porque, como eh, lo sabemos, tu palabra es eh, como una espada de dos filos que penetra y que llega hasta lo más profundo de nuestro ser y siempre logra el objetivo que trazaste con tu palabra. Por eso, gracias. Gracias por todo lo que nos has dicho, gracias por todo lo que nos estás diciendo y gracias aún por lo que nos vas a seguir diciendo, lo que nos dirás. Gracias, Señor. Te pedimos que nos bendigas, que nos ayudes, que puedas estar eh, trabajando en nuestro espíritu, en nuestros sentimientos, aún en nuestra mente, Señor, para que podamos ser tus hijas, tus hijos, tus siervas, tus siervos. Gracias, bendito Dios, nos ponemos en tus manos, te pedimos que bendigas esta tarde, esta noche, en tu nombre, amén. Amén. Bueno, vamos al capítulo 17, vamos a leer dos capítulos el día de hoy. Eh, ¿Pudieron ver el, el videíto que mandé? Ah, mira, tenés un... ¿Estás triste? ¿Eso es este, un video o es un...? Ah, es un video. Ah, pensé que era un... un, un... Este, este, un, un rington. ¿no? <risa> Hola Isaura, está ahí Isaura también, qué bueno Isaura. ¿Eh? Estás triste, dice el video. Sí, lo vio, dice Isaura, qué bueno. ¿Cómo andamos? Acá estamos con Adrián, qué grande. ¿Eh? ¿Cómo estás Adrián? ¿Pudiste ver el video vos? Sí. Bendiciones nos da Isaura, gracias Isaura, gracias por mandar saludos. Sí. ¿Eh? Norma también dice que lo vio, qué interesante que está lo que explicaba el pastor. J.D. de Grir ahí este, en, en, este, eh, en esta sesión. Ya es la anteúltima, eh, anteúltima sesión. Hola Silvina, ¿cómo andás? Bendiciones. ¿Vos pudiste ver también el video de, explicativo? Bueno, eh, interesante lo que contaba allí nuestro pastor J. de Grir, que es nuestro eh, referente en, en las explicaciones que tenemos de estos videos. Le estaba contando aquí a. a a los que están en vivo y acá y Brian también, que vamos a intentar, porque nos queda una sola sesión más, eh, que sería el próximo, si marcha todo bien, sería el próximo eh, martes, eh, hoy es uno, sería el martes 8, la última, y nos quedaría unas tres o cuatro este, eh, martes hasta fin de año, y quiero aprovecharlo para ver eh, si podemos un, un estudio más, aunque sea cortito, pero un estudio más. ¿Eh? Si podemos, ahí estoy viendo alguna carta este, que tengamos eh, tres o cuatro sesiones, pero bueno, ahí ya les voy a estar informando la semana que viene. Pero vamos este, ahora al libro de jueces. Eh, yo les voy a estar leyendo, creo que estoy con la NTV, si no estoy mal con la, eh, con la versión, pero les voy a estar leyendo eh, el capítulo 17 del versículo 1 hasta el capítulo 18, final del capítulo 18, que es el versículo 31. Lo leemos. ¿eh? Yo acá lo tengo en el, en el PDF o en el este, PowerPoint para la camarita, para acá para eh, los que están viendo la sesión en vivo. Dice, había un hombre llamado Micaía que vivía en la zona montañosa de Efraín. Un día le dijo a su madre, te oí maldecir a la persona que te robó mil cien piezas de plata. Bueno, yo tengo el dinero, fui yo quien lo tomó. El Señor te bendiga por haberlo admitido, respondió la madre. Entonces él le devolvió el dinero y ella dijo, ahora consagro estas monedas de plata al señor. En honor a mi hijo, haré tallar una imagen y fundir un ídolo. Así que cuando Micaía le devolvió el dinero a su madre, ella tomó 200 monedas de plata y se las dio a un platero, quien las convirtió en una imagen y un ídolo, y lo pusieron en la casa de Micaía. Micaía construyó un santuario para el ídolo e hizo un esfuerzo sagrado y algunos ídolos de familia, y nombró como su sacerdote personal a uno de sus hijos. En esos días Israel no tenía rey, cada uno hacía lo que le parecía correcto según su propio criterio. Cierto día llegó a la región un joven levita que vivía en Belén de Judá, había salido de Belén en busca de otro lugar donde vivir, y viajando llegó a la zona montañosa de Efraín. Mientras estaba de paso se detuvo por casualidad en la casa de Micaía. ¿De dónde vienes? le preguntó Micaía. Él contestó, soy un levita de Belén, de Judá, y busco un lugar para vivir. Quédate aquí conmigo, le dijo Micaía, y podrás ser un padre y sacerdote para mí. Te daré diez piezas de plata al año y además de una muda de ropa y comida. El joven levita aceptó y pasó a ser como uno de los hijos de Micaía. Luego Micaía lo nombró su sacerdote personal y el levita vivió en la casa de Micaía. Sé que el Señor ahora me bendecirá, dijo Micaía, porque tengo un levita como sacerdote personal. En esos días Israel no tenía rey y la tribu de Dan buscaba un lugar donde establecerse porque aún no había entrado en el territorio que se le había asignado cuando se hizo la división de la tierra entre las tribus de Israel. Así que los hombres de Dan escogieron de entre sus clanes a cinco guerreros competentes de las ciudades de Sora y Estahol, para que exploraran algún territorio donde la tribu pudiera establecerse. Cuando los guerreros llegaron a la zona montañosa de Efraín, entraron en la casa de Micaía y allí pasaron la noche. Estando en la casa de Micaía, reconocieron el acento del joven levita, así que se le acercaron y le preguntaron, ¿Quién te trajo aquí? ¿Qué haces en este lugar? ¿Por qué estás aquí? Él les contó de su acuerdo con Micaía, quien lo había contratado como su sacerdote personal. Entonces ellos dijeron, Pregúntele a Dios si nuestro viaje tendrá éxito. Vayan en paz, respondió el sacerdote, porque el Señor estará vigilando el camino por donde van. Así que los cinco hombres siguieron hasta la ciudad de Lais, donde vieron que los habitantes llevaban una vida despreocupada, igual que los sidonios, eran pacíficos y vivían seguros. También eran ricos porque su tierra era muy fértil. Además, vivían a gran distancia de Sidón y no tenían ningún aliado cerca. Cuando los hombres regresaron a Sora, y a Estaol sus parientes les preguntaron, ¿qué encontraron? Los hombres le contestaron, vamos, ataquémoslos. Hemos visto la tierra y es muy buena. ¿Qué esperan? No duden en ir y tomar posesión de ella. Cuando lleguen, verán que los habitantes llevan una vida despreocupada. Dios nos ha dado un territorio espacioso y fértil, que no carece de nada. Entonces, 600 hombres de la tribu de Dan salieron de Sora y de Estaol armados para la guerra acamparon en un lugar llamado al occidente de Kiriat Jeraín, Jeraín, perdón, en Judá, por eso hasta el día de hoy se llama Mahé Dan. Desde allí siguieron hasta la zona montañosa de Efraín y llegaron a la casa de Micaía. Los cinco hombres que habían explorado la tierra, a la tierra alrededor de Laiz le explicaron a los demás, en una, casa, en una de estas casas hay un efod sagrado, algunos Ídolos de familia, una imagen tallada y un ídolo fundido. ¿Qué les parece que deberían hacer? Entonces los cinco hombres se desviaron del camino y fueron hasta la casa de Micaía, donde vivía el joven levita y los saludaron amablemente. Mientras los 600 guerreros armados de la tribu de Dan vigilaban la entrada de la puerta, los cinco espías entraron al santuario y, tom y tomaron la imagen tallada, el efod sagrado, los ídolos de la familia y el ídolo fundido. Ahora bien... El sacerdote también estaba a la puerta con los 600 guerreros armados. Cuando el sacerdote vio que los hombres se llevaban todos los objetos sagrados del santuario de Micaía, les dijo, ¿qué hacen? Cállate y ven con nosotros, le dijeron. Sea un padre y sacerdote para todos nosotros. ¿Acaso no es mejor ser el sacerdote de toda una tribu y un clan de Israel que de la casa de un solo hombre? Entonces el joven sacerdote estuvo más que dispuesto a ir con ellos y se llevó consigo el efod sagrado, los ídolos de la familia y la imagen tallada. El grupo dio la vuelta y siguió su viaje con sus hijos, el ganado y las posesiones al frente. Cuando los de la tribu de Dan estaban ya bastante lejos de la casa de Micaía, los vecinos de Micaía salieron a perseguirlos. Estaban gritando cuando los alcanzaron, entonces los hombres de Dan se dieron vuelta y le dijeron a Micaía, ¿qué te pasa? ¿Por qué has reunido a estos hombres y nos persigues de esta forma? ¿Cómo me preguntan? ¿Qué te pasa? Contestó Micaía. Ustedes se han llevado a todos los dioses que yo hice y a mi sacerdote y no me queda nada. Los hombres de Dan le dijeron, ten cuidado con lo que dices. Por aquí hay unos hombres de mal genio que podrían enojarse y matarte a ti y a tu familia. Así que los hombres de Dan siguieron su camino. Cuando Micaía vio que eran demasiados para atacarlos, dio la vuelta y regresó a su casa. Luego... Los hombres de Dan, conocidos los de Micaía y su sacerdote, llegaron a la ciudad de Lais, donde los habitantes eran pacíficos y vivían seguros. Entonces los atacaron con espadas y quemaron la ciudad hasta reducirla a cenizas. No hubo quien rescatar a los habitantes porque vivían a una gran distancia de Sidón y no tenían aliados cerca. Esto sucedió en el valle cerca de bet -Oh. Después la gente de la tribu de Dan reconstruyó la ciudad para vivir allí y le cambiaron el nombre. La llamaron Dan en honor a su antepasado, el hijo de Israel, aunque originalmente la ciudad se llamaba Lais. Luego colocaron la imagen tallada y nombraron como sacerdote a Jonathan, hijo de Gersón, hijo de Moisés. Los miembros de esta familia continuaron siendo sacerdotes para la tribu de Dan hasta el tiempo del destierro. Así que la tribu de Dan rindió culto a la imagen tallada de Micaía todo el tiempo que el tabernáculo de Dios permaneció en Qué tremenda esta historia, ¿no? Y no termina ahí porque si ustedes vieron el video, el pastor este, J. De Greer nos dice que este, esta es la mitad de la historia y la otra mitad va a tener que ver con los capítulos 19 al 21 del de libro de jueces. Se nos está terminando el libro de jueces. Y acá escuchamos ahí en el este, capítulo 17, versículo 6, si no tengo mal mi memoria, que cada uno hacía lo que bien le parecía. Y parte de lo que este, nos pregunta acá, para estar comenzando ya a, de alguna manera a indagar o a disertar o a, o a entender este tremendo libro o este tremendo pasaje, es que la decadencia espiritual que ya tenía Israel era totalmente eh, muy notable, ya no se podía ni disimular y acá estamos viendo el principio del fin de una, eh, una nación dividida en clanes o en tribus que ya estaba perdiendo todo contacto con el Dios verdadero. O sea, ya no había una, eh, eh, una adoración conforme a las Escrituras claro. o conforme a lo que este, Dios les había solicitado que hagan y cada uno creía agradar a Dios a su manera. Claro, pero eso es lo que explica la idea. ¿no? Exactamente. Por eso, acá nos pregunta algo que a mí me resulta, eh, no digo chocante, pero como, como que me da que pensar. No Dice, ¿cuál es la cosa más extraña que ha escuchado a un cristiano decir acerca de Dios? ¿Qué hemos escuchado? Interesante, ¿no? ¿Eh? Acá nos está saludando Ingrid, María Laura también está ahí. Angie Luz, hola Angie Luz. bendiciones, qué lindo. ¿Eh? Así que ya son las 12 de la noche allá en España y sí, sí, tenemos un cambio horario con España. ¿Eh? Así que bueno, ¿eh? ¿cuál será la cosa más extraña que hemos escuchado? Te dejo que, que pienses, no me lo cuentes, pero este, la verdad... Y yo creo que hoy en día estamos viendo eh, la, la consecuencia de esto que decía el libro de jueces, ¿no? Eh, que cada uno está viviendo su espiritualidad como percibe a Dios, no como Dios quiere. Uh -huh. O sea, hoy en día estamos eh, en un tiempo muy peligroso de este, creer, que nuestra percepción es este, suficiente para acercarnos a Dios y que Dios no requiere un, eh, un ritual para que nosotros seamos sus hijos o para que nosotros lo adoremos. Y en, en, en eso de este, romper las estructuras humanas, nos estamos peligrosamente alejando de lo que la palabra de Dios dice. ¿Sí? Yo creo que sí es cierto que este, tenemos muchas cosas humanas que hemos agregado nosotros a lo que sería nuestra, eh, nuestra adoración a Dios, pero creo que eh, todo lo que Dios nos pide o todo lo que Dios nos dice que hagamos está muy clarito en su palabra. No podemos obviar la palabra de Dios. Si nosotros nos olvidamos de lo que dice la palabra de Dios, entonces creo que nos estamos... Alejando paulatinamente, paso a paso y a pasos agigantados de lo que Dios nos, nos está demandando. Y a mí me resuena esto que este, compartía J. De Grill, eh, a esas palabras de, del Señor cuando les dice a sus discípulos cuando el Hijo del Hombre vuelva a la tierra hallarás fe en la tierra. Es muy interesante esa frase porque significa que nosotros podemos estar de alguna manera, desviándonos del de propósito de Dios. J. De Grir presenta algunas preguntas, y él habla del ateísmo cristiano. ¿Sí? ¿Cuál es la definición del ateísmo cristiano? ¿Cuáles son las dos cosas? Claro. ¿Qué hace el ateísmo cristiano? El ateísmo cristiano lo que hace es redefinir a Dios, porque redefine a Dios, de acuerdo a sus propios estándares y redefine la adoración a Dios también de acuerdo a sus propios estándares. O sea, a lo que yo creo que tengo que hacer, a mi percepción, que es un poco lo que este, tenemos eh, como un, un motivo eh, transversal de nuestra sociedad. Todo lo que te hace feliz está bien. Si vos estás bien todo lo demás no importa. O sea, estamos teniendo una visión este, muy eh, este, humano-céntrica. Lo que el ser humano, lo que la persona piensa y cree, es suficiente para su felicidad. Y yo creo que esto es muy peligroso cuando lo mezclamos o hacemos un sincretismo de la filosofía de nuestra sociedad, con nuestras creencias este, cristianas o este, nuestras creencias acerca de cómo es Dios. Yo creo que Dios no cambia. Nosotros somos los que cambiamos, nuestra sociedad cambia, y yo creo que Dios no, este, eh, no quitó ningún, eh, eh, ningún requisito para la adoración. Yo creo que Dios no quitó ningún requisito. Cuando Jesús vino a la tierra, Él dijo, yo no vine a abolir la ley, yo vine a cumplir la ley. Y dice que nuestra justicia tiene que ser superior a la de los escribas y a la de los fariseos. Y creo que eso es lo que hoy nos está llamando la atención. Y me pregunto a mí, y te dejo la pregunta a vos también, ¿mi justicia es superior? O sea, mi manera de conducirme, es superior a la de los fariseos y los escribas? Soy tan, este, eh, tan perfeccionista de buscar agradar a Dios en todo momento, como lo hacían los fariseos y los escribas, ellos equivocadamente tratando de seguir sus propios parámetros y rituales, pero Dios, Jesús me dice que yo tengo que ser aún superior en una ley que ya no está este, escrita en en papel, sino que está escrita en mi corazón, y cuando el Señor ha hecho todo lo que ha hecho por mí. Entonces, es, es bastante eh, peligroso eh, ver o redefinir a Dios. Es bastante peligroso. ¿sí? Y hoy, en nuestro círculo cristiano, y diría evangélico cristiano, ¿eh? para marcarlo aún un poquito más dentro de nuestros parámetros y dentro de nuestros límites. En un círculo evangélico cristiano que cada vez es más grande, estamos teniendo el peligro de creer que podemos hacer cosas para Dios que a nosotros nos parecen bien. Y entonces, ahí nos tenemos que preguntar, ¿no estaremos muy cercanos al tiempo de los jueces? ¿Que cada uno hace lo que bien le parece? ¿Que no tenemos parámetros definidos? No estamos, yo no estoy diciendo que volvamos a la edad de piedra o al, este, a los parámetros del 1800 o del 1900, pero tampoco estoy diciendo de que nos alejemos de la palabra de Dios. Por ejemplo, no sé si es una doctrina, una teoría de la prosperidad. Claro. Que es, está muy de moda la Unión de la Prosperidad viene o data de fines de los años 80 y principios de los años 90, más o menos, eh, que se popularizó, es de antes obviamente, pero, eh, o ese movimiento, que eh, ¿dónde está la falla en esa, eh, en esa este, doctrina? Eh, la falla de la doctrina no es la doctrina en sí, sino la implementación de la doctrina. Porque Dios nos hace prósperos, Dios nos bendice y Dios nos regala un estado de prosperidad constante. Ahora, cuando nosotros interpretamos la prosperidad como solo la posesión de bienes, nos estamos volviendo materialistas. Y ahí tenemos un problema. Porque la prosperidad no, no, no tiene que ver exclusivamente con bienes. Si bien es cierto de que puedo ser muy próspero, literalmente hablando, eso no significa que este, alguien que no tenga mi nivel o mi estándar social de vida, que tenga un estándar mucho más bajo, no, no sea próspero. Porque para Dios la plata no tiene la misma definición que para mí. Él es el dueño del oro y de la plata, y Él es el dueño de todo, y estos poquitos años que vamos a vivir acá no tienen prácticamente este, eh, casi, eh, casi trascendencia cuando nosotros vamos a vivir una eternidad con Cristo. Entonces, ¿qué te dice el Señor? Yo te hice mi hijo, te hice mi hija, te hice una reina, te hice un rey, un, una sacerdotisa, un sacerdote, para mi reino, ¿el reino de Dios está establecido en la tierra? No. ¿El reino de Dios está creciendo? Sí. ¿El reino de Dios es parte de nuestra responsabilidad? Sí. ¿Pero está establecido como tal en la tierra? Todavía no. Está establecido en los hijos de Dios. Y somos nosotros los que tenemos que seguir engrandeciendo el reino, pero todavía no está establecido como tal como sistema de gobierno todavía no está funcionando ¿por qué? porque todavía tenemos el gobierno humano, todavía tenemos los, los países con su, con su tipo de organización monárquica, democrática, tiránica o lo que queramos pero nosotros todavía no estamos viendo el gobierno de Cristo en la tierra entonces, si no está el gobierno de Cristo todavía no podemos pretender esos beneficios que el Señor nos ha prometido y ahí es donde para mí falla la teoría o la la doctrina de la prosperidad, en la implementación o en el tiempo de implementación. ¿Vamos a ser ricos? ¿Vamos a ser este, eh, eh, poseedores de toda la herencia del Señor? Sí, lo vamos a hacer. ¿Es este el momento? No lo creo. No lo creo. ¿Por qué? Porque todavía no está gobernando al Señor. La tierra. Está gobernando los cielos. Uh -huh. Pero la tierra en este momento no está siendo gobernada por Cristo, que ya va a venir ese tiempo, ya va a venir, por ahora no. Entonces, pretender de que eso suceda de antemano es como lo que pretendió el este, hijo que le pidió la herencia a su padre y se la malgastó. Y ahí es donde falla la teoría o la doctrina de la prosperidad, porque no todos vamos a vivir esa vida de, de abundancia aquí en la tierra y en este momento. Algunos tendremos que vivir con lo que tenemos. Sueldos docentes, sueldos de obreros, sueldos... Y bueno, viviremos con lo que tenemos. Y por eso no significa de que no vamos a ser prósperos. Uh -huh. Estamos atesorando en el, en, en el banco del cielo. Uh -huh. Ahí es donde uh -huh. estamos atesorando. Y esa sí es nuestra prosperidad. Y ahí sí podemos ver. Uh -huh. Entonces, en la aplicación uh -huh. práctica falla. Uh -huh. Esa... esa... Por, por un ejemplo. O sea, un ejemplo. Un ejemplo. Bueno, si claro, no, en, en la aplicación sí. práctica, pero también nos, nos fallan muchas aplicaciones prácticas. Y ahí es donde nosotros tenemos que, de alguna manera, eh, hablar o, o poner límites. ¿sí? Uh -huh. Hace mucho tiempo, y hay temas que son tabú en la iglesia porque no se pueden casi ni hablar, eh, pero que evidentemente en algún momento lo no vamos a tener que hablar. Hay temas, ¿no? Uno de los temas que, que más costó, que en este momento se está hablando un poco, pero todavía no tiene una, una difusión demasiado tremenda, es el tema de los que se divorcian y se vuelven a casar. ¿Sí? Ese tema, uno dice que para la sociedad ya está súper superado, para la iglesia todavía no está superado. Y todavía está dando mucho, mucha discusión. ¿Por qué? Porque tenemos una enseñanza muy clara en la Biblia que se opone a eso. Y el Señor dijo que lo que este, eh, Dios unió, que no lo separe el hombre. Uh -huh. ¿Y qué hacemos ahí, frente a esa declaración del Señor? ¿Le podemos hacer decir otra cosa a la Biblia? ¿Se entiende esto? ¿Y ahí es donde tenemos gra graves problemas o no? Bueno, más graves son los problemas de los que se casan estando en el Señor se separan o se divorcen estando en el Señor, y se vuelven a casar estando en el Señor. ¿Sí? ¿Qué hacemos con esas personas? ¿Están mal? No, pero lamentablemente es algo que Dios no quiere. Y este tema es un tema muy picante para hablar, porque son muchísimos los casos, ¿o no? Y ¿cómo hacemos para hablar estos temas? Y entonces, qué, cómo, ¿cómo los redefinimos? Decimos, bueno, el Señor en su gracia. Y sí, el Señor en su gracia nos perdona todo. Eso es verdad. Ahora, tengamos en cuenta que hay cosas que tenemos que seguir diciéndolas. Y cada vez que, que le damos este, la bendición de un casamiento a una persona, te que a decir, mira, que Dios no está de acuerdo con el divorcio. Y si te pensás divorciar de esta persona, pénsalo muy bien. Porque Dios no está de acuerdo y ahí vienen todos los problemas de las familias ensambladas y todo. ¿Qué hace Dios? Dice, no, yo los descarto, no sirve para más. No, Dios nos ministra, nos sana, nos restaura, pero muchas de nuestras problemáticas tienen que ver por nuestra percepción de lo que vivimos. Y esto, que parece un tema chiquitito, y hay un montón de otros temas, son temas que nos cuestan pero es que ya están escritos en la Biblia, ¿o no? Sí. ¿Sí? sí. Yo soy pro gracia de parte del Señor. Yo soy pro gracia. Yo te voy a decir, siempre que la gracia va a superar a la justicia. Ahora, ¿la justicia se va a aplicar? Yo no puedo, no puedo soslayar esto. La multa la voy a tener que pagar. ¿Viste? Como las que te ponen en el, en el auto. Y vos decís, no, voy a zafar. No, no zafás. Cuando vendés el auto, tenés que pagarla a todas juntas, ¿o no? ¿O no te pasó alguna vez vender un auto y que te saltaron multas de no sé qué, del otro, y tuviste que, que ponerla ahí, ¿no? Y vos decís, uy, voy a ganar tanto con este auto y al final cuando te descontaron, mmm, me quedé con muy poco. Y las multas las pagamos. Las multas las pagamos. ¿Qué significa? ¿Que Dios me descarta? No. ¿Que Dios me castiga? No. ¿Que Dios se pone en contra mío y me dice, no, ya no servís más? No. Pero que evidentemente hay cosas que voy a tener que escuchar a Dios. ¿Por qué? Porque son las maneras que Dios ya lo dijo. Yo puedo creer y percibir y autopercibirme como yo quiera y vivir mi vida como yo quiera, eso es mi libre albedrío, mi libre elección. Eso no hay duda. De, de que lo puedo hacer. ¿Por qué? Porque está en mi libertad. Ahora, yo tengo que vivir también entendiendo de que Dios no cambia. Dios no cambia. El que cambia soy yo. Y no le puedo hacer cambiar a Dios y decir, no, este, Dios va a terminar aceptando esto. No, Dios me va a terminar aceptando a mí. Dios me va a terminar perdonando a mí. Dios me va a terminar restaurando a mí pero mi situación no la va a aceptar, porque Dios no cambia. Y a esto se refiere con nuestra autodefinición de Dios, que es lo peligroso. Cuando redefinimos a Dios, cuando re le queremos hacer decir a Dios cosas que Dios no dice, y no lo dice, Dios no lo dice. Y, y yo puedo buscar y encontrar y decir, a ver, me parece que... Bueno, lo que quiso hacer la mamá de Micaía. ¿Qué quiso hacer la mamá de Micaía? Un ejemplo sumamente práctico el que nos da acá. Micaía le roba a la mamá dinero, ¿no? Parece que era bastante dinero, eran unas cuantas monedas de plata, ¿sí? Eh, acá dice, no, debemos estar cómodos, dice Isauri sí, evidentemente sí, ¿no? Este, le debía mucho dinero, mucho dinero. La mamá estaba enojadísima y estaba ya este, maldiciendo al que lo había robado hasta que Micaía le dice, mirá mamá, este, no maldigas más porque soy yo. ¿Eh? Te lo devuelvo todo, tomá, acá está tu dinero. ¿Y qué hizo la mamá? Dijo, ay, qué honesto que sos hijo, este, qué bueno. Y dijo, yo voy a ofrendarle a Dios. En vez de acercarse al Dios verdadero, ¿qué dijo ella? Yo voy a hacer lo que yo quiera porque es mi dinero, porque acá vale lo que yo digo. ¿eh? Y a mí, esta frase me imagino, que si fuera argentina la mamá de mi caída, a mí nadie me va a decir lo que tengo que hacer. ¿eh? Y hasta hubiera pegado un golpe en la mesa, y como diciendo, se hace lo que yo digo. ¿no? Y entonces contrató un platero y dice que hizo un ídolo, no de la imagen de otro Dios, sino de quién, del Dios verdadero. ¿Por qué hizo esto esta mujer? Primero lo hizo porque quiso. Y después porque creía. Porque creía que lo que estaba haciendo estaba bien. Y porque ella de esa manera decía, yo adoro a Dios, como a mí se me ocurre? Como muchos de nosotros. O no te encontrás vos con personas que dicen, yo no voy a la iglesia, yo creo en Dios, pero no voy a la iglesia. ¿No es cierto? Sí, sí. Sí, Dios Dios. Mi relación con Dios está perfecta. Yo, Dios sabe cómo soy. ¿no? Oh, Dios, está en todos lados. Dios está en todos lados. ¿Para qué voy a este, estar en una comunidad de fe? Encima son todos malos los que están ahí. Y obviamente, ¿dónde viste en un hospital que haya personas sanas? ¿En un hospital están todos los enfermos o, sí, sí. ¿o no? No. Y la iglesia es un hospital. Si vos venís a pretender a, que, a encontrar personas sanas en la iglesia, estás mal. ¿Eh? Porque sí. es lo mismo que vayamos al hospital a tratar de buscar personas sanas. No sé, por ahí los médicos, pero después, olvídate. Después están todos enfermos porque estamos todos enfermos en la iglesia y todos nos estamos sanando y todos nos estamos restaurando. Y, bueno. ¿Y la, la mamá de Micaías, ¿qué hizo? Quebrantó un mandamiento que no lo tenía en cuenta. Que acá entra la duda. La duda sería, ¿lo sabía? Y ahí decimos, bueno, no sé si lo sabía. Ahora, si no lo sabía, decimos, bueno, pecó por omisión, omitió o desconocimiento. Ahora, si lo sabía, pecó por comisión, como uh -huh. vieron que eh, en la doctrina católica se habla de los pecados de omisión y de comisión. Comisión significa que yo sé lo que estoy haciendo. Y es más grave. ¿no? Uh -huh. Sé que lo que estoy haciendo está mal, pero lo hago igual porque creo que es lo que tengo que hacer. Y encima, algunos de nosotros solemos decir la, la gran frase, si lo tuviera que volver a hacer, lo hago lo mismo. No cambio nada. ¡Wow! ¡Qué frase! ¡Qué, qué frase poco inteligente, ¿no? ¿No? Y, pero a veces la decimos, ¿no? Si tuviera que vivir, haría exactamente lo mismo. No, yo no haría lo mismo, hermano. Yo no. Trataría de no equivocarme porque, porque ya me equivoqué demasiado, ¿no? No, yo haría exactamente lo mismo porque se me enseñó y así acá estoy. Es, eso, no, pará, así, así estoy, estoy, para atrás, estoy mal. Entonces, no. Bueno, la madre de Micaía hizo un ídolo. Y si leemos Éxodo 20, donde están los mandamientos, y él, él habla del primer y el segundo mandamiento que vas a amar al Señor tu Dios, y no te harás imagen. O sea, una cosa es amar al Señor y otra cosa es hacerme mi imagen. Mi primero que tengo que amar y segundo que tengo que adorar de manera correcta. Dios no tranza con su adoración. Dios no negocia con su adoración. O adorás a Dios correctamente o no lo haces. Ese fue el problema que tuvo. El, el primer homicidio se dio por una mala interpretación de la adoración. El primer homicidio es el de Caín hacia Abel. ¿Y por qué lo mata Caín a Abel? Porque Dios acepta la ofrenda de Abel y Dios no ve con buenos ojos a la ofrenda de Caín. Y entonces, entonces, ¿qué hace Caín? En vez de decir, bueno, che, voy a hacer una buena ofrenda para Dios, voy a cambiar mi manera de orar, que dice, no, mato al que hizo las cosas bien. Para que no le quede otro remedio a Dios que aceptar mi ofrenda. O sea, te voy a obligar a vos a que me aceptes tal y como soy porque así soy yo. ¿Qué es lo que queremos hacer todos hoy? Aceptarme tal y como soy porque así soy y no quiero cambiar nada. Y Dios no te dice eso y Dios no me dice eso a mí. Me dice, yo te acepto a vos, pero tenés que cambiar. Yo te recibo a vos, pero tenés que cambiar. ¿Qué, qué, qué hacemos nosotros? Sí, yo, yo abrazo tu amor Señor, recibo tu, tu gracia, recibo tu perdón, pero déjame que siga viviendo como quiero. Y aceptame como soy y llámame como quiero que me llames. Básicamente eso es lo que nos está diciendo la sociedad, ¿o no? Ese es nuestro gran problema con la identidad de género. Que decimos, estoy renunciando a lo que Dios me dio, porque yo no quiero lo que Dios me dio. Entonces decimos hasta qué punto eso está bueno o, está, o es válido. Y lo mismo me pasa con la adoración a Dios. Yo quiero que Dios acepte mi adoración en el momento en que yo quiero y cómo lo quiero hacer sin seguir sus lineamientos. Y de eso se trata la este, redefinición. Acá nos habla. Y es como que se ha eso también. Eso es, es uno de los tantos puntos, ¿no? Pero este, eh, tiene que ver con esto. ¿Por qué yo no me quiero no, no quiero ordenar mi vida? ¿Por qué? ¿Cuál es el problema de ordenar mi vida? El problema de ordenar mi vida es que tengo que empezar a cambiar mi manera de vivir. Y yo no quiero resignar a cambiar mi manera de vivir. Yo quiero tener a mi Dios, quiero lo de la mamá de Micaía. ¿Qué decía la mamá de Micaía? Yo quiero adorar a Dios como quiero, en el momento en que quiero, y para eso, para, para este, tener algo, un contacto más cercano, me hago un ídolo y ahí lo tengo, y cada vez que puedo voy, lo toco, le doy un besito, viste que le ponen un besito, la manito, y ahí un ratito cierro los ojos y me voy a, a, a, al trabajo, y vuelvo y con mi, mi idolito ahí en mi casa. Eso es lo no que quería la mamá de mi caía, ¿No? Quería tener ahí el idolito, y después mi caía, encontró una excusa perfecta dijo: Yo, este, me, me encuentro acá un levita, este, le, le pago con, con comida, con casa, eh, y, y que vengan los vecinos, y los vecinos contentos diciendo, mira, tenemos, tenemos sacerdotes, tenemos. Todo ¿No? listo. Y ahí tenemos un lugarcito y se armó su altarcito ahí en su casa. ¿Cuántos altares tenemos en nuestras casas? que son con muy buena intención, la intención no está mal acá, el problema es el resultado. ¿Eso es adoración a Dios? ¿Es la adoración que Dios quiere? Acá nos dice que eh, la palabra usada en Éxodo 32, 4, cuando hablaba de este, el, eh, el ídolo, ¿te acordás cuando hicieron los israelitas, cuando... Eh, Aarón le construye un becerro, la palabra es la misma que se usa acá. ¿eh? Un becerro de fundición es la misma palabra que se usa acá. ¿sí? Ahí nos dice la palabra uh, mayeká, Sí. Es la misma palabra. O sea, y el Levita tendría que haber conocido la ley. Si no conoció a la mamá de Micaía, el Levita cae en otro pecado, porque el Levita, consciente, acepta, acepta trabaja por dinero, se prostituye, porque a veces pensamos que la prostitución solamente tiene que ver con, con, con lo sexual. No, la prostitución tiene que ver con lo que yo sé que está bien, que no lo digo porque me conviene porque me pagan. Como me pagan, no quiero decir que lo que estoy haciendo está mal. Entonces, bueno, totales, Dios me va a perdonar. Y ahí comienzo a jugar con la gracia me escudo en la gracia, me escudo en, en el amor de Dios, me escudo en, ese, eh, en, en eso que Dios me está hablando y digo, por acá tengo la beta y por acá salgo por la tangente. Tenemos la mamá de Micaía, Micaía, el ídolo, los vecinos, el levita, todos haciendo cosas que Dios no quería que hagamos. ¿Y qué terminó haciendo el pueblo de Israel? Lo mismo que Dios le pedía que no haga. No te vuelvas como los pueblos de tu alrededor. Tenés que adorar a un solo Dios. Y ahora, con la excusa de adorar a Dios, empezaron a hacer lo mismo. Y a mí me está pasando lo mismo y a vos también le está pasando lo mismo que empezamos a crear nuestro cristianismo ateo, que dijo muy interesante. Mateo. Claro. Sí, me llamo ¿Por qué, qué, ¿Qué significa la palabra ateo? Sin Dios. Y, sin Dios. Y cuando lo definimos, empezamos a tener un cristianismo sin Dios. Un cristianismo definido por nosotros, contentos de tener una pseudo relación con Dios, pero Dios no está de acuerdo. Por eso se transforma en un cristianismo ateo. ¿Sí? Claro. Claro. Porque yo sí, quiero bien. imponer, bien. claro, pero yo quiero imponer mi preferencia a lo que Dios me, me dice que haga. Y es tan peligroso porque es lo que estamos viviendo como sociedad. La cultura de mi felicidad por sobre lo que Dios quiere. Entonces, hoy ya no hablamos de pecado, sino que hablamos de pequeñas transgresiones, un desliz. ¿Sí? Ya no hablamos más de pecado Porque pecado es una palabra Casi insultante, violenta Hoy que estamos con tanto En contra de la violencia Pecado es violencia, ¿por qué? Porque me estás acusando de algo Que ni siquiera vos podés zafar. Sí, tenés razón, yo no te puedo acusar de pecado Pero el que te va a acusar va a ser el mismo Señor Y eso ya no depende de mí Eso ya depende de, de Dios mismo ¿Sí? ¿De qué manera nosotros como cristianos Cristianos, perdón, hemos ignorado o añadido a los tributos de Dios para cumplir nuestros propósitos. ¿Qué es lo que estamos hablando? Cuando nosotros empezamos a trocar, cambiar, darle vuelta al mensaje de Dios eh, y nos volvemos en expertos de la eh, letra chica, viste que los, los abogados te hacen. Este, la letra chiquita como diciendo, ¿para que por acá te puedo zafar pam? Pa, pa, pa, y sale libre el tipo que lo encontraron robando en el acto, ¿sí? Está con la carita así robando y sale libre. No, porque la sociedad lo obligó a robar a esta persona. Y entonces culpamos a la maestra de primer grado que lo acusó y a no sé qué, y bueno, y nunca llegamos a, a cumplir la ley. Y creemos que somos unos expertos y decimos, mirá, qué bueno, ¿sí? Porque el, el, el tema pasa por lo que después termina en el capítulo 18. ¿Qué pasa en el capítulo 18? Porque Micaía dice, ay, qué lindo lo que me sucedió. Mirá, tuve tanta bendición de Dios. Esto es de Dios. Dios me mandó el levita. ¿Por qué vino este hombre acá a esta casa? Esto es un mensajero de Dios. Dios me dice que... y acá, y armó su propio... Su propio culto, ¿sí? Y armó su propio culto y en, el, en ese propio culto, este, tenía, encima tenía un levita que estaba todo. Ahora, ¿qué pasa en el capítulo 18? Cuenta la historia de la tribu de quién? De Dan. ¿Y por qué la tribu de Dan no tenía su territorio? Porque la tribu de Dan también había fallado en lo que Dios le había dicho. Dios le había asignado un territorio. Y ahora, ¿por qué no tenían territorio? Y porque no fueron a conquistar en el momento que tenían que conquistar. Y no tomaron posesión de la tierra que tenían que tomar. Y cuando yo no tomo lo que Dios me dice que yo tengo que tomar, vienen todos los problemas. Cuando yo no hago lo que Dios me dice que tengo que hacer, vienen todos los problemas. Y los de Dante tendrían que haber tomado territorio después de la conquista o en medio de la conquista, o ahí. ¿Lo hicieron? No. Y ahora que estaban viviendo de prestado, en el departamento de la abuela. Pero había que desalojar el departamento de la abuela, viste, porque ya está vendido el departamento, y hay que desalojarlo, y, y ¿dónde voy a vivir? Y no tengo ni para alquiler, ¿y qué hago? Y ahí me preocupo, pero tuve toda una vida viviendo de prestado, y no hice nada. Perdón, si estás viviendo el prestado no te estoy diciendo que está mal, estoy dando un ejemplo este, de, de lo que nos pasa, ¿no? Pero es un caso que, que, que, que es muy actual, porque sí. suele pasar. Y hoy con la crisis inmobiliaria que tenemos, está pasando más de lo normal. Ahora, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos en este tiempo? ¿Cómo, cómo, cómo cambiamos esta situación? ¿Y Dan qué, qué, qué dicen los de Dan? Vamos a buscar un lugar para tomar posesiones. Y encuentran una ciudad, la ciudad de Lais, que era una ciudad pacífica, y en esa ciudad pacífica dijeron, acá vamos a tomar esta ciudad. ¿Era lo que Dios quería? No. Tienen la bendición del Levita del, de Micaía, que dicho sea de paso no se nos dice el nombre, ¿viste que no aparece el nombre de este muchacho? Ni de la mamá tampoco, de Micaía aparece el nombre. Solamente aparece Micaía como el, el eje transversal de la historia. ¿Y qué pasó con esto? Se le vuelve en contra a Micaía. ¿Por qué? Porque los hombres que fueron a ver a Lais eh, consultaron con el Levita, eran cinco, y después viene todo el ejército de unos 600 hombres y se lleva los ídolos de la familia, el ídolo de plata... El efod que tenía para, que, que era como para consultar a Dios. ¿Y qué más se llevan? ¿Te acordás que Gedeón también tenía un efod? Bueno, acá el, el, el levita de, de, de Micaía también tenía uno. ¿Y qué, qué más se llevan? Hasta el levita. El levita dice, ¿qué están haciendo? Venite con nosotros, que va a estar con una familia, ahora va a estar con una, con una tribu, con más gente, la iglesia se decrece, vení, vení, que, que, que, que, que tenemos más gente. ¿no? Terrible lo que pasa. Y entonces... Micaías supuestamente va a buscar, a decir, che, ¿por qué me están afanando todo esto? Y ellos le dicen, no, cállate tranquilo, piola, ¿viste? cállate la boca porque acá somos pesados y algunos son medio, eh, medio enojones y, y por ahí este, van a querer eh, este, hacerle daño a tu familia, como diciendo, cuídate porque... ¿Y qué hace Micaías? Se va a la casita, se da media vuelta y dice, mmm, está pesada la cosa, ¿no? Y pierde todo, pierde todo. Es tremendo esto. Los de Dan no echaron a los cananeos cuando tenían que haberlo echado. Cuando vuelven ahora, este, se encuentran con un pueblo lejano, uh -huh. ¿sí? el pueblo de Eláis, uh -huh. le cambian el nombre, le ponen el nombre de Dan. ¿Para qué? Para tener supuestamente... Uh -huh. Su territorio. Y cuando miramos lo que nos dice esta, esta historia, cada uno hacía lo que bien le parecía. Sí. Y dice porque no había rey en Israel. ¿Viste que lo dice después? Sí, sí. No había rey. O sea, no había ley. Estábamos sin ley. Estamos en un tiempo muy, muy parecido. Donde tenemos leyes donde tenemos gobierno, donde tenemos ordenanzas, pero el sentimiento, la percepción popular es que estamos haciendo lo que cada uno de nosotros queremos y cómo queremos. Y si lo trasladamos o lo transponemos al, a, a lo estrictamente espiritual, estamos también en una redefinición de todo lo espiritual. Estamos en esto. ¿Eh? Acá nos pregunta... ¿Qué factores en su vida, en su pasado, en su cultura, en sus relaciones personales han influenciado su idea de Dios? ¿Diría usted que esos factores han tenido una influencia negativa o positiva en su relación con Dios? ¿Por qué? Porque nosotros somos producto de lo que somos, pero también de nuestra historia. Y nuestra historia va a hacer que nosotros este, tengamos una mejor o una peor relación con Dios. ¿Qué atributos de Dios son particularmente difíciles para usted de entender o de aceptar. A veces no queremos aceptar la justicia de Dios. O lo que dice la palabra. Entonces decimos, no, yo no quiero leer esos libros de jueces, todo eso, no quiero saber nada. Yo voy a leer este, Juan 3.16 y Isaías 61 y ya está. Sí. Dios es amor, pero muy pocos hablan de, de la justicia de Dios. Y mira esta pregunta, ¿por qué nos cuesta, me pongo ahí también, Trabajo aceptar los atributos de Dios o el atributo que no quiero. ¿Y qué pasaría si Dios no tuviera esos atributos? Si Dios no fuera justo, ¿qué pasaría? Si Dios no nos diera ordenanzas, ¿qué pasaría? Sería un caos. Un caos. ¿Qué necesito cambiar en mi percepción de Dios? ¿Y qué características de Dios siento que entiendo bien? Hay algunas que las entiendo perfectas. Hay otras que todavía me están costando. Israel tenía una percepción de Dios distorsionada. Sus esfuerzos por alabarlo, en realidad, iban en contra de la vida de Dios. ¿Y de qué manera podríamos, cada uno de nosotros, estar deshonrando a Dios? ¿Y cómo podría honrarlo en todas las áreas de mi vida? Pregunta es que nos hace el, el PDF, ¿viste el, el que mandé? Eh, va al hueso el PDF, te deja. Sí, no, aparte te, te mirás y decís, ¡epa! Viste como que esquivo un poquito ahí el, la cabeza porque parece como que viene ¿eh? ¿Eh? ahí en el medio. Conclusión: Israel redefine a Dios a través de su lente cultural. Se pone un lente y dice, bueno, la cultura va a ayudarme a definir a Dios. ¿Mm? Perdieron de vista la ley de Dios o simplemente la ignoraron. La historia de Micaí ilustra la distorsionada percepción de Dios que tenía toda la nación de Israel. Pensaron que podían usar a Dios y obtener beneficios de él. La alabanza era solo necesaria para obtener una bendición, no simplemente para honrar a Dios. En lugar de reverenciar a Dios, lo insultaron. Y nosotros también podemos caer en la misma trampa que los israelitas. A veces... Creemos la mentira que dice que podemos manipular a Dios para que Él nos dé lo que queremos obtener. Perdemos de vista quién es Él y seguimos a un Dios hecho a nuestra imagen. Esta semana meditemos juntos, oremos en quién es Dios y consideremos todas las maneras en las que podemos también tener una percepción distorsionada de Dios. Tremendo, ¿no? ¿Eh? Así que te invito a que Juntos reflexionemos en esta semana, porque la que viene también vamos a estar trabajando sobre lo que sigue después. Y, y creo, creo que lo que le sucedió a Micaía, lo que le sucedió a Israel, también nos puede estar sucediendo a nosotros. Probablemente en mayor, en menor medida, pero seguramente que este libro de jueces nos hace reflexionar sobre muchas cosas. Ya no estamos volviendo para atrás. Viste que estamos en ese tobogán, en esa pendiente tan pronunciada, ya venimos cayendo. De Gedeón para acá venimos viendo todos los jueces este, eh, con, con, con cada vez menos espiritualidad. Y ahora estamos viendo no solamente a los jueces, sino a una nación que se está desviando totalmente de Dios. Bueno, así comienzan las cosas. ¿eh? Me gustó, no sé si escuchaste, viste que estamos en los eh, 40 días de de ayuno de oración me gustó la explicación creo que fue del de día 2 de Carníbal que habló de que la tragedia comienza cuando nos olvidamos de una ovejita ah, sí, ¿Sí? Sí. ¿viste que habló alguien sí. me interesó muchísimo y nuestra tragedia comienza cuando olvidamos uno solo de los mandamientos de Dios nuestra debacle espiritual comienza cuando empezamos a olvidar uno solo, uno pequeñito. Decimos, no, no pasa nada, no, ya está, no va a pasar nada. No, sí pasa. Y También dice que cuando eh, cometemos un pecado contra, ese, contra un mandamiento, ya pecamos contra todos. O sea, no es que, bueno... Eh, la Iglesia Católica nos enseña 10 nos mandamientos, que son muchos más. Este, pero si fallamos contra uno, fallamos contra toda la ley. ¿Es así o no fallamos? Evidentemente, sí. Y lo dice la Biblia, ¿no? Sí, sí. Entonces, este, sí, es uno. Vos decís, bueno, uno solo ya. Claro. Cosas. Pero no, no. Nos dice que es toda la ley. Entonces. Uno solo ya nos, este, eh, ya nos quita del de, eh, cumplimiento. Ahora, vos me decís, sí, pero en este momento ya no estamos en el periodo de la ley. Tenés razón, no estamos en el periodo de la ley, estamos en el periodo de la gracia. Pero el Señor nos dijo, en el periodo de la gracia, que nosotros, en agradecimiento a semejante regalo que nos dio Dios, la vida eterna, la salvación para siempre, nosotros tenemos que ser mucho más justos que los fariseos y que los escribas. O sea, tenemos que ser más cuidadosos. Y ahí viene nuestro problemita. ¿no? Que a veces no terminamos de entender que la justicia de Dios también es parte de su amor y su amor es parte de la justicia, uh -huh. es el mismo Dios, no es que son dos dioses diferentes que decimos, ay no, Dios es solamente amor. Si Dios es amor, Dios es justicia, Dios es reverencia, Dios es este, paciencia, Dios, son todos los atributos, y ninguno lo puedo soslayar. Entonces creo que esto es lo que nos tiene que, que hacer pensar, más allá de que sigo creyendo que su gracia, es maravillosa y está sobreabundando en este tiempo lo creo, pero tenemos que tener cuidado con nuestra vida y creo que estos, estos estudios, estos, estas reflexiones que no son muy este, populares no es que vamos a hablar todos los días de esto y vamos a estar con una vara diciendo, a ver, alumno tal ¿cómo está? tema uno, tema dos, no, no vamos a estar así sino que vamos a recordar, vamos a decir, bueno, hay detalles que seguramente los tengo que ajustar. No. ¿Eh? Y, y en, ese, en ese amor de Dios, Él nos va a dar esa, esa ayuda. Oramos. No. Señor, gracias por esta hermosa noche. Gracias porque aún en, en todo esto vemos tu amor y vemos tu misericordia y, y cómo a pesar de que no somos este, esas hijas, esos hijos que vos estás... Eh, demandando que seamos o nos estás pidiendo, eh, en tu amor nos comenzás a, a, a mostrar tus parámetros. Y Señor, aún te pedimos perdón si te hemos eh, definido por nuestra percepción, a veces distorsionada o equivocada. Señor, enséñanos cómo debemos ser, enséñanos cómo debemos eh, presentarnos delante tuyo, porque vos sos ese Dios maravilloso, sí. ese Dios que merece nuestra alabanza, nuestra adoración, y enseñanos a vivir en tus términos, como vos nos decís que tenemos que vivir. Sé, Señor, que eh, para nuestra sociedad esto no, no es entendible, no es ni siquiera aceptable, pero nosotros sabemos que lo que hiciste por cada uno de nosotros fue mucho mucho más de lo que merecíamos. Y en amor te queremos servir, en amor te queremos adorar, en amor queremos ser tus hijas, tus hijos, que cumplimos en, en, en buscarte y, y en entender lo que nos querés mostrar. Ayúdanos, Señor. En tu nombre pedimos por aquellos que están enfermos, por aquellos que están pasando diferentes problemáticas, pedimos que vos estés dándonos esa, eh, esa respuesta de amor, esa respuesta de poder. En el nombre de Jesús, bendecimos a nuestras hermanas, a nuestros hermanos. En tu nombre, amén Jesús. Amén. Amén. amén. Bueno, que el Señor te bendiga. Gracias a los que estuvieron aquí, a los que se aguantaron una horita ahí en, en Facebook y a los que nos ven después. Que Dios te bendiga y gracias por estar todos los martes. Que el Señor te bendiga.